¿Cuáles son sus top 3 comidas del comedor? Creo que está difícil elegir entre tres comidas porque pues todas las comidas están muy ricas. ¿Estás serio? Esto es... Al 100. Al 100. Al 100. Al 100. Al 100. Al 100. Al 100. Al 100. Al 100. Al 100 nos encontramos frente al comedor universitario porque adivinen qué vamos a preguntar a los estudiantes cuáles son sus top 3 comidas del comedor acompáñenme esto es Dal 100 estamos aquí desde el comedor universitario con mis amigos Daniel y Gaby cuáles son sus top 3 comidas del comedor uh, serían las hamburguesas la pizza y las quesadillas de papá Creo que está difícil elegir entre tres comidas porque pues todas las comidas están muy ricas. Pero podría decir que los chilaquiles, la pizza y aunque dan pocas veces, pero las enchiladas. Perfecto amigos, ¿y ahorita qué están comiendo? Estofado mm. mexicano. mexicano. ¿Y qué tal? ¿Está bueno? Ah, sí, sí está bueno. Estamos aquí con Samantha. Samantha, provechito. ¿Me puedes decir cuáles son tus top tres comidas del comedor? Sí, creo que sería hamburguesas, abanicos, eh, quesadillas, yo creo que es quesadillas. Estamos aquí con Rubén, lo agarré con el taco en la boca, discúlpame Rubén, provechito. Rubén, mira, estoy aquí porque hoy vengo preguntando, ¿cuáles son tus top 3 comidas del comedor? Pues es una pregunta algo de complicada, pero yo digo que pondría en la número 1 los chileclés verdes, en la dos los haystacks. Y en la 3 los abanicos. ¿Y hoy, ahorita qué estás comiendo? Pues es un tipo guisado de gluten con arroz y acompañado de una ensalada y un postre de queso napolitano. ¿Y si está bueno? Se deja comer, se deja comer. Estamos aquí con Ángel, Ángel provecho, Gracias, mira. Me encuentro hoy aquí en el comedor porque les ando preguntando cuáles son sus top 3 comidas del comedor. Ah, este, Yo creo que las comidas que más me gustan por ejemplo son los abanicos, ese es mi top número uno, top número dos yo creo que los chilaquiles y por último me gustan mucho las tortas, aunque dicen que son de huevo nada más en frijoles, ¿verdad? Pero me gustan las tortas Muy bien Ángel y cuéntanos qué estás comiendo ahorita eh, Sinceramente no sé cómo se llama el platillo ¿Y si está bueno? Dios bendice, Dios bendice Estoy aquí con mi amigo Miguel Ángel. Miguel Ángel, mira, te cuento un poquito. Estoy aquí en el comedor porque les estoy preguntando, ¿cuáles son sus top 3 comidas del comedor? Los tacos, es una. Los, las quesadillas y las papas. Oye, ¿y ahorita que estás comiendo que veo que ni lo has probado? Bueno, es que aún no he empezado, pero aparentemente está bueno. Estamos aquí con Alejandro. Alejandro, Mina, estoy en el comedor porque ando preguntando ¿cuáles son tus top tres comidas del comedor? Simple y sencillamente los abanicos, eh, los chilaquiles y también el huevo así revuelto que hacen así. De... Y lo que estás comiendo ahorita, ¿qué tal te parece? Sin comentarios. <risa> Bueno, estamos aquí con Moy y con Kissy. Chicos, miren, andan en el comedor porque les ando preguntando cuáles son sus top 3 comidas del comedor. Bueno, primer lugar, las, las gringas. Las gringas. Después está la pizza y el estrógano. Me gusta mucho. lo que estás comiendo ahorita? Pues no lo he probado, la verdad, pero estaba comiendo mi sopita. ¿Está buena la sopita? Está buena, está buena. Oh, pues lo que más me gusta son los desayunos y mi desayuno favorito son los chilaquiles. Hoy comimos chilaquiles gracias a la Universidad del Mañana. También me gusta el muesli y las sincronizadas. O oh, gringas. gringas gringas son de las Gringas. Bueno, chicos, estamos aquí con Naomi, con Liz y con Cecia. Chicas, hoy ando preguntando cuáles son sus top 3 comidas del comedor. Difícil, difícil de escoger, pero a mí me gustan mucho las tostadas. Las tostadas me encantan cuando dan tamalitos y los burros, los burritos grandes los abanicos. Bueno, a mí mi comida favorita del comedor y de afuera este es el cereal que dan en el comedor, aparte del cereal, el licuado de plátano, igual está bien bueno, cereal licuado de plátano y acaban de dar ahorita, creo que es la primera vez que dan un flan, creo que es el, tres, el tercero. Bueno, uh, mi top 3 es las chimichangas, me encantan un chorro, y también la pizza y las que son como quesadillas, pero con papa y queso, esas son muy ricas. Estamos aquí con Ana y con Jessica. Chicas, ¿qué estudian y en qué semestre van? Yo estudio odontología y voy en cuarto semestre. Yo estudio químico clínico biólogo y voy en cuarto semestre. Miren chicas, ando en el comedor porque hoy les ando preguntando ¿Cuáles son sus top 3 comidas del comedor? Mm, yo creo que serían los chilaquiles que dieron hoy, están muy buenos También eh, okay. los, los, los abanicos y la tapioca eh, Los chilaquiles verdes, um, los abanicos y el muesli Estamos aquí con... Abnel Hoy la pregunta es ¿Cuáles son tus top 3 comidas del comedor? Bueno, en primer lugar los abanicos, en segundo lugar el ramen, y en tercer lugar los chilaquiles. ¿Y lo que estás comiendo hoy no entra en ese top 3? La verdad que no, por eso es que no avanzo. <risa> Estoy aquí con Jorlin y con Lorraine. chicas, miren, hoy me encuentro en el comedor porque les ando preguntando cuáles son sus top 3 comidas del comedor. Bueno, primero que nada, yo ya extrañaba cosas de en verdad estar en este programa, así que muchas gracias por invitarme de nuevo y pues en primer lugar yo creo que sería, eh, qué sería, quizá los chilaquiles rojos en verdad son muy deliciosos, también los haystack con los nachos y en tercer lugar yo creo que pondría los tamales, son muy deliciosos también. Para mí los hotcakes las quesadillas y los abanicos ¿Y lo que están comiendo hoy no entra en ese top 3? Desgraciadamente no. Estoy aquí con mi amigo Heser. Termina. estoy viendo que acabas de conseguir tu comida, estás a punto de comer, pero antes que te eches tu primer taquito, te quiero preguntar, ¿cuáles son tus top tres comidas del comedor? Ok, en primer lugar yo creo que los abanicos, en segundo lugar los haystacks y en tercero tal vez las quesadillas o los chilaquiles oigan creo que todas las personas que hemos entrevistado hoy nos han dicho que los abanicos están muy buenos así que no sé hasta ya se me antojaron la verdad a mí y bueno amigos esto fue todo por el capítulo de hoy déjanos ahí en los comentarios cuál es tu comida favorita del comedor o cuál de todas estas comidas que han dicho los estudiantes es la que más se te antoja y no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como MTV. En Facebook, YouTube y en Instagram. Esto es Al 100. Esto fue Al 100.